Buscando en Series Navigator como un experto y muchas cosas más. El videoblog de la semana, así que acompaña. <música> Negocios en digital 865. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Hoy un nuevo podcast, <ríe> hoy viernes más 14 de enero de 2022, bueno, estamos en el podcast 865, wow, cómo pasa el tiempo, y estamos en la mitad de enero, es que no lo puedo creer el tiempo, pero pasa increíble, bueno, hoy les voy a contar, ya saben, los viernes hablamos sobre lo que nos ha pasado como eh, CEOs, o sea, las experiencias, expectativas, frustraciones de éxitos, yo como CEO eh, liderando a um, la agencia de negocios que tenemos dentro de Catiman.com. Bueno, hoy este, una de las principales cosas que hicimos también fue arrancar la etapa de prospección agresiva dentro de la agencia, combinando con full capacitaciones. De, bueno, de hecho, ya les cuento. Eh, y bueno, sí, claro, si sí tienen nosotros estamos sacando antes de entrar en materia, ya saben, las dos principales soluciones que tenemos hoy por hoy dentro de eh, la agencia es para que tú puedas, ahora que estamos arrancando, puedas conseguir esa meta de ventas en el 2022, ¿Cómo? a través de implementar un embudo en LinkedIn, si eres un negocio B2B para que te lleguen. Potenciales clientes calificados a través de cateman.com es las mentorías. Lo puedes hacer con leads for sales. Presenta ya tu candidatura que arrancamos inicio de febrero. Y luego eh, para optimizar los embudos de venta, eh, hay veces que las personas tienen problemas con el cierre de la venta, ¿sí? Entonces, eh, nuestra solución Closer, donde van a poder ver mucha más información, nosotros entramos a cerrar luego al final del embudo y pues con cero costos, cero riesgos para, cero costos fijos, sin riesgos para los empresarios, pues facturamos en base a... Eh, eh, ventas realizadas, resultados no Así que bueno, eso nomás Y ahora vamos a entrar en materia Bueno, dentro del clúster de ventas A pesar de que ya terminamos la formación Teníamos unos bonos De eh, ciertas capacitaciones adicional Y están fabulosas eh, hay una detección de mentiras de una experta colombiana, Rita, y tiene un apellido medio raro, pues que claro, que te cuenta, ¿no? De, de cómo identificar las mentiras. Y aquí mentiras si te está mintiendo el cliente, si te está mintiendo... Al final cualquier ser humano, ¿no? Puede ser tu pareja, tu hijo, tu lo que sea. Muy re interesante realmente muy interesante. Quiero ver si a ella la ubico para ver si la traemos al podcast. Lo mismo, fiscalidad para closers, igual con otra compañera, dentro de la familia Closers, que pues ha mostrado eh, las diferencias, bueno, esto más está enfocado a España, pero si bien es cierto, ella hace algo el tema eh, internacional, pero bueno, que está también súper interesante. Que si bien es cierto, el tema de la fiscalidad eh, sí varía de, una, de un país a otro, pero pues el marco en general te ayuda a entender no cómo eh, poder facturar de manera inteligente. Ya, yeah, y sin evadir impuestos ni nada por el estilo, ¿no? Seguimos igual haciendo roleplays, que esto nos ayuda muchísimo. De hecho, yo estoy haciendo roleplays para este eh, nuevo empresario en el cual estoy trabajando, que es el tema de robótica. Y muy bien, porque el tema de los roleplays nos ayuda un poco a entender... Eh, las posibles y adicionales oficinas que nosotros las debemos y las podemos trabajar excelentemente. seguimos trabajando con nuestra solución de Leads for Sales en el sentido de que estamos puliendo pues, nuestra plataforma, creando pues lo que habíamos hablado la semana anterior, no listas de correos, estructura en la web, condiciones, este contenido para ediciones, para presentaciones gráficas, y pues eh, ahora dentro de esto también estamos este con las eh, las campañas de prospección en LinkedIn. Y de hecho, ca cabe recalcar, nosotros trabajamos, monitoreamos y hacemos networking dentro de LinkedIn mínimo una hora al día. eso no les había comentado, pero sí es súper relevante. Eh, estamos teniendo ya reuniones con empresarios que han presentado su candidatura para Leads for Sales. Así que, pues muy contentos. Y eso que aún no arrancamos 100% con el lanzamiento de las campañas de prospección. Y todo esto que por tener un perfil niquelado y por trabajar de manera constante la plataforma, la estrategia dentro de la plataforma de LinkedIn, ¿no? Y dentro de las entrevistas del video podcast, pues eh, tenemos, tuvimos la oportunidad de entrevistarle a March Violante o pues que es Marta Elena, cofundadora de emprendedor.com. Ella también es, bueno, cofundadora y también trabajó un buen tiempo en entrepreneur.com. Una eh, persona que le sigo, me parece, eh, es una mm, periodista muy, muy eh, profesional, ¿no? Y ella nos va a hablar sobre los retos del periodismo y cómo ella pues impulsa el emprendimiento digital a través de esa visibilización que tanto necesitan los emprendedores. También hablamos con Carlos Moreno, gerente de mercadeo en eh, Cupón Club, quien nos cuenta sobre los beneficios de promocionarse en el marketplace. Así que... Eso, esto ha sido la semana, una semana loquísima. En cinco minutos les he comentado todos estos desafíos, retos, expectativas. Y bueno, nuevamente, no se olviden, presentar su candidatura. Pueden implementar, ojo, solo, pa, solo para negocios B2B. Si eres un negocio B2B, en la red social en la que tienes que estar, sí o sí es LinkedIn, por favor. Pueden trabajar las otras, pero de preferencia... Eh, y yo lo haría así, es más efectivo, más certero, es mejor canalizar todas las energías en vez de que se diluyan en diferentes eh, estrategias o embudos en una sola. El, el enfoque es mejor, se consiguen mejores resultados y todo esto lo puedes aprender a través de nuestras mentorías Leads for Sales, mentorías vip Online para empresas. Así que echarle un vistazo, presentar su candidatura que nos eh, gustará y nos encantará eh, poder hablar con ustedes. Y bueno, nos despedimos, por fin es viernes, así que a descansarse, se terminó la segunda semana de trabajo. Espero que puedan eh, compartir con sus familias, seres queridos, desconectar y nos vemos y nos escuchamos con toda la energía y la vibra del mundo el día de lunes con un episodio de Oportunidades de Negocio B2B. Se les quiere, un abrazo, chau, chau.